Realmente las urnas llegaron muy tarde, las boletas. Empezó tarde eh, Empezó votación. tarde eh, y por ende se tuvo que extender un poco, pero ya estamos recibiendo acá bueno, las diferentes zonas, los diferentes distritos y entendemos que nosotros vamos a tener un 90% de éxito, lo que tiene que ver con la convención en la provincia de Duarte. ¿Está conforme con el trabajo que se ha realizado? Yo estoy muy conforme con el trabajo que han realizado nuestros dirigentes, eh, nuestros militantes y por igual la gente que han estado al frente de, este, de, este, de esta convención. Bueno, ¿y qué usted opina sobre la competencia? Eh, También ha respondido a la misma responsabilidad que usted. Eh, ¿La competencia? ¿Qué competencia? Sí, eh, todos todo que han votado, también en su adversario. Lo que también sobre... Bueno, en el caso mío que yo aspiro a una vicepresidencia nacional, pues... se sucede que se vota por 21, hasta por 21, y veíamos 112 a nivel nacional. Eh, no lo vemos como adversario, sino buscando... hay una alianza entre todos, uno con otro, uno con otro, para sumar algo que es nacional que después de esto habrá una unión, seguirá la unión de PRL. Bueno, yo entiendo que sí, que el partido va a salir muy fortalecido. Eh, quedó demostrado que hoy hubo convención. Y si nosotros logramos la convención, hasta un 60% nosotros tuvimos convención. Bueno, eh, estaremos aquí esperando los resultados para decirlo en nuestro portal de noticias. Excelente, ya vamos a esperar los resultados, ya quizás en dos horas o tres horas vamos a tener los resultados finales. ¿Tiene algún dato eh, que, que sepa, o que, que le han dado de antemano? No, no, hay, como se dice, a boca de una alguna estadística, pero no tenemos nada final y no queremos tampoco decir números que no sean números reales. Ok, gracias, padre.